¿Y el otro teléfono que yo dicen que...? El otro, lo tiene otro ladrón. Sí. Pero ya. ¿Realiza un tipo de droga? Es mentira, es mentira porque yo lo yo, yo tengo desde cinco días que yo vine de Higüey. ¿Tú estabas en Higüey entonces? Sí, Higüey. ¿Pero tú admites que tú te lo robaste sí. los celulares? Sí. ¿Por qué? ¿Porque lo hiciste? Tenía hambre. ¿Porque tenía hambre? Sí. ¿El nombre tuyo completo cómo es? Es Marley eso. ¿Qué hiciste para abrir la puerta? No sí, estaba bien.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 Y el otro teléfono que dicen que...? El otro, lo tiene otro ladrón. Un eso mentira, eso mentira salud, porque yo, yo lo tengo 25 días que yo vine de Higüey. ¿Tú estabas en entonces? Sí, igual. ¿Pero tú admites que tú te lo robaste los celulares? Sí, ¿Por qué? ¿Porque lo hiciste? Tenía hambre. ¿Porque tenía hambre? Sí. ¿El nombre tuyo completo es como ese? Esmael y Marieta ¿Qué hiciste para abrir la puerta? No sí, estaba bien.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 Eso fue como a las 8 y 15 de la noche. una mujer entonces? Sí. ¿En qué sector fue eso? Sí, estoy en San Martín. ¿Tú la no? ella el lugar? Explícame todo. Ella venía caminando normal, tranquila y vio la casa abierta y se metió. ¿Dónde estaban sí. los celulares? No. Había uno encima de la nevera cargando y el otro estaba en la habitación. Ella se metió para la habitación a voltear los colchones y de todo. ¿Lograron ustedes identificarla quién era? Sí. No sé ¿Cómo se llama ella? Smiley. La ladrona se llama Smiley. Sí, Smiling. sí. sí entonces. ¿Randy? ¿Los celulares de quién son? Hay uno de mi madre y el otro de la hermana mía.